Hola amigos, todos un video, pero nada, que estamos una vez más conmigo, solito en maquillaje, se... pues aquí una vez más y perdón si no subí videos, es que estuve ocupado, como ya les dije mucho antes y además tengo tarea y a veces no me dan ganas de subir videos y voy a ponerme más al día y mi hermanito está viendo eso, perdón por eso y acá les puse un video para de todos los que he hecho de mis amigos, pues espero que lo disfruten y sigan. No, que digo, solo espero el video y gracias por los 100 subs, 1, 13 subs, más. gracias por todo, soy Boy. You know I'm just a fly away, if you wanna you could take a private plane. A kilómetros estamos conectando y me prendes aunque no me estés tocando. You know I'm just a fly away, if you wanted you could take a private plane.